¡Vampiro Dudu tiburón, vampiro Dudú, tiburón, vampiro Dudú, tiburón! Yeah! ¡Tiburón, monstruo Dudú, tiburón, monstruo Dudu. Tiburon, monstruo dudu. Monstruo dudu, tiburón, monstruo dudu, tiburón, monstruo dudu, tiburón, tiburón, calabazado. tiburón, calabazado tiburón, calabazado tiburón, tiburón, calabazado. <tose> tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, fantasma tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón Fantasma Dudu Tiburón, Tiburón Fantasma Dudu, Tiburón Fantasma Dudu, Tiburón Fantasma Dudu, Tiburón. Esta parte Dudu Dudu. Feliz Halloween, qué miedo, ¡Llegó Halloween!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 Pasos, ¿quién se acerca? Veo un vampiro. Oh, no, veo un vampiro. veo un vampiro. Es Halloween ya.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 Dulce o truco, es Halloween Vendré algo único Knock knock knock Dulce o truco, es Halloween Hoy voy a comer mucho Tiene un conductor de terror, de terror. El autobús del miedo tiene un conductor en Halloween. El autobús del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 Conocí Estar encerrados Sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió Y pronto se escapó ¿Quién, ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Viste tú?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 Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Sí, papá!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 papitos por ayudarnos McDonald tenía una granja, ey, ey, yo. Oh. Y en esa granja tenía patos, ey, ey, yo. Oh. Los patos bebían en un estanque. El sonido que hacían era cuac cuac cuac. El viejo Es muy mo, mu, mu. el viejo McDonald tenía una granja.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 todos los caballos y hombres del rey a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared.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 ¡Qué recordar! Uh -huh. <risa> ¡Papá! ¡Lelo! Oh! ¡Jack y las habichuelas mágicas! ¡Me gusta ese! <risa> ok, Toby. ¿Qué tal, sí? Si... El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer.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 cuando este lo miró, quiso desayunar. ¡Oh! Y eso no estaba en el plan. Fi, fa, fu, fu. ¿Qué tengo aquí? ¡Jump, jump, jump! Fu fa, fi Voy a comerte. ¡No intentes huir! <risa>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 Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? a su mamá. Y el lobo se fue y nunca más regresó.